Para mi compadre Chicay, su pequeña mía en los sobrosos nenes, allá nos vemos el 29 de abril, sí señor, sí, señor allá en su gran señor, aniversario. Vamos a iniciar labores, amitas y caballeros, vamos a echarle sabor, vamos a echarle candela. Vamos a pasar a bailar, a bailar. Vamos, a vamos a bailar, vamos a gozar, mira qué sabor, baila con sabor, viene sabor, viene sabor. Sabor. sabor, ¡Rimo, rimo, ritmo, rimo, ritmo, ritmo. Se pasamos mi copón de Chávez, Somor María Para mi compón de Mayra Sonia Somor Sonia La maldita adicción forever La banda lunática de corazón Y ahora Los, los, los, Dicen para Yanis Hoy festejando su cumpleaños Tendremos un saludo Ese charro es para Mago todos somos familia Para Sentorra, bueno, es su esposa Mago, R ese charro ese es su esposa Mago. R mi compadre chulis, R las combates la Lunáticas. La la la la la la la la Dice para la banda Producción Sergio, ese Pinochito, me canal Diego para el jefe la Chicay, su pequeña Mía, el pequeño Efra, el combate, mi combate de Manu de las Cosas. Mi compadre de ese cepa me chula allá en el cielo. Producción es JR, la banda del mercado, por la banda que manda somos no me mi compadre Chuni. Las comadres lunáticas. Venga, se a las guitarras, me quedan las bóqueres. Todo lo malo, insurgentes. Me quedan al chato, me quedan al Iván y ese Cario. Todo lo me y debe de la Las cámaras que, que graban bonito. Corazón, corazón de cumbia. Tres grandes amigos, Sergio y Ariel. Venga, los amores. sabor Luisito Ahora sí llegó el sabor Llegó la música De Luisito Crisino Para no pelón para todos los que de Colón, Salvador Que quedó el chiquito de la que le sí. ese chico va a pan Ese, chico, ese manito, los perros al mar Para la banda bien fresa Uy qué fresa Para menar Para ese el los de los primos de San Juan Chico Bailari Dice siempre contigo Luisito Las bandas lunáticas Ya nos acompañan las bandas lunáticas greñas el cabellero Primas el cabellero Mi compadre Charle, Chucho el Hueso, El Metgen, Chicha el Junior Mi canal rechar. Siempre contigo Luisito Parmes Bajars Pintas ya de regreso. Échale el sabor para, para Pada Pada Pada Pada Pada Pada. Pada. la hermosa Brendita. Pa' de Anita. La pequeña mía, la, pequeña la bella Jenny. Para la, la, la, la Timon el arroyo. Tío, Allí nos vemos el 16 de julio. Venga, se avanza tío, la guitarra, tío, mi amiga Chayito Mi compadre Guaser. Échale el sabor Guitarra Sabado, don César eh, eh. Mi compadre tanquecito Se muere me MESIME Y se muere me MESIME Para sumar el tanque Para digo, Para MESIME Patroncito Me queda el tan los fueros al mal Toda mi banda parece de corazón allá nos vemos el 5 de mayo Llega el lucito con la presión completa Mi compadre le va a Es el Chico del Sabor y nos, vamos, y nos en vamos en la alegría Se ve sombra no. Relámpago internacional Chupetones no, no, Chupetones no. Ok Vamos a bailar con sabor Vengan a comer sabrosa empezamos. empezar. Eso no noche para mi amigo Don César Miguel Nandi y Jessica. Mi amigo el padre Gallo, mi quedar Joel, mi compadre Tanquecito, mi quedar dar y el sabor de Lucido Cristino, juntos somos el lunático, porque los éxitos se hacen equipo. O empezamos, pasamos ¿eh? a. Escucha qué sabor, mi compadre Tanquecito. Venga los amores, mi quedan chato, me quedan y van. Yo agargo eso a la patita ofreciendo la 3 a la 10 Y ahora Miren que sabor es, es. Así pasamos éxito, éxito tras éxito, tras éxito, éxito. Luisito Échale éxito. esa me, de Vamos a bailar, vamos a gozar, mira, mira qué que sabor, baila con sabor, viene mi sabor, viene mi sabor, ritmo, ritmo, ritmo, ritmo, ritmo. Agoniza se va.